This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe, well, here, here it is a happy little mountain. <laughs> ¡Oh! ¡Lol! ¡Le Me metí un trickshot, tío! Oh. Y le meto un trickshot, no puede ser, ya está, tío, ya está. Apago el juego. Apago el juego, apago el juego. Y llevo con contigo aquí en terfil. Escúchame, te he pegado sin querer, te lo juro, eh. O sea.